Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un saludo enorme ahí donde me estáis viendo y escuchando. Hoy quiero hablar con vosotros de cómo podéis ganar 5 dólares una y otra vez con una tarea tan fácil como colorear fotos, colorear fotos antiguas. Si están en blanco y negro, vosotros las pasáis a color, pero no os asustéis porque no os va a hacer falta ningún tipo de habilidad especial,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 Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes ganar 5 dólares una y otra vez simplemente coloreando fotos. Para esto, vamos a tener que usar una plataforma que es la plataforma Fiverr. Ya sabes cómo es, te la he presentado otras veces. Desde Fiverr, tú vas a buscar un servicio que no es tan común, que se llama Colorize Pot. En Colorize Fotos, tú vas a ver cómo hay solamente 2185 servicios. Solamente, es decir, hay muchas oportunidades en este tipo de servicio. ¿Ves cómo aparecen aquí? Esta, por ejemplo, desde 20 dólares, porque son más o menos esos, los 19.39 euros, 616 servicios. Y simplemente, I will color foto photo y Va a colorear esta, blanco y negro, a ponerla en color. Es lo mismo, blanco y negro a color. Fíjate que no está poniendo fotos antiguas, está poniendo fotos normales, fotos actuales, ¿vale? No es la única, hay otras, pero este es restaurar. I will restore, nosotros no vamos a restaurar, simplemente vamos a colorear. Así que no podemos poner restaurar, simplemente colorizar. I will color, hay más opciones, mira esta otra, I will color, nueve y tantos. Solo tiene cuatro, pero es empezando. Ya sabes que aquí siempre es empezando. Rising Talent, talento en alza. ¿Ves? Y aquí también lo mismo. Está colorizando fotos blanco y negro a otro. Está igual. Eh, I will, I will realistic and colorize your black and white photos. Esta está bien también. ¿Ves? Es, es básicamente lo mismo. Son fotos en blanco y negro. Que él pasa a color. Esta otra, mira, por ejemplo, 23. Eh, I will colorize black and white pictures, hago fotos, ves, ahí está, muy sencillo. Y ahora viene el truco, viene la magia, porque evidentemente nosotros no tenemos Photoshop, no somos diseñadores y muchas veces, como yo, no tenemos la paciencia de estar trabajando. Este tipo de servicios es muy minucioso, muy detallado. Pero para eso nosotros tenemos ya las cosas previamente hechas. Y la página de la que te voy a hablar es colorize.sg. .sg. Colorize.sg. Colorize.sg. Y tú simplemente ves cómo pasan las fotos de blanco y negro a color. ¿Ves? Lo hace solo, ella solita. Vamos a hacer por ejemplo, ahora vamos a darle clic. No tienes que pagar nada, es muy sencillo. Seleccionamos la foto. Yo voy a coger una que tengo ya preparada para este ejercicio. Por ejemplo, esta. Para que veas lo sencillo que es. Esta foto es difícil porque mira, es una foto muy oscura, muy, muy difuminada. Y mira cómo lo va a hacer. ¿Ves? Qué rápido y qué bien lo hace. Y una vez que tú ya la tengas aquí coloreada, simplemente le das a bajar el resultado y se acabó. También puedes bajar la comparación. Le pones... Ahí, por ejemplo, le das a bajar comparación y de esta forma puedes crear un perfil en Fiverr y poner varios ejemplos. Te vas, por ejemplo, a Pexels, que es una de mis páginas favoritas, y aquí le pones Black and White, Black and White, y puedes bajarte fotos blanco y negro, por ejemplo, vamos a bajar esta, descarga gratuita, y vamos a volver a nuestra página Colorize. Vamos a volver a subir una. Clic. Siempre te va a pedir que subas una. Coloriza una nueva foto. Le vas a dar clic. Seleccionamos la foto que acabamos de descargar. Y la abrimos. Y una vez abierta, vamos a hacer el mismo proceso. Mira, ves que vas, ¡Qué fácil. Así, así. Y te la está coloreando en nada de tiempo. Y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y por este servicio tú puedes cobrar un mínimo de 5 dólares en Fiverr. Esta mujer cobra 20 dólares y es Starting Ad. Si le damos clic a Starting Ad, verás que tiene los paquetes. Muy fácil. Esta es cualquier imagen con una resolución de fulanita de tal, uso comercial, 19. Luego está el estándar, lo mismo, y la premium. Ahí está, 48. Ha tenido muchas ventas ya, esta persona, 619 y tiene dos órdenes en fila. Es decir, ha ganado mucho dinero coloreando este tipo de fotos. Y tú puedes hacer lo mismo. Simplemente te das el Ten Fiverr, copias y adecuas, no solamente copies, copias y adecuas eh, un perfil como estos. Como es, este, I will colorize your photos, your pictures. O buscas otra o ves cómo lo están haciendo y tú mismo creas eh, tu perfil, lo haces bonito. Aclaras perfectamente que solo para colorizar, no es para reparar, es colorizar. No retocas, simplemente colorizas. Y cobras un fee de, por ejemplo, este, 4.80, tiene 23. Uno como este, te podría podría parecerse a lo que tú vas a hacer. ¿Ves? Bienvenido, tal, eh, mi servicio. Aquí, tú no le vas a poner Photoshop, tú no pones nada. Y le pones lo que hay. Y ahí está el básico, el estándar y el premium. Y de esta manera tú puedes ganar 5 dólares una y otra vez. Al ser un nicho que no tiene muchísima competencia, pues es muy probable que fácilmente te puedas colocar en un muy buen lugar. Colorize, muy sencilla, muy fácil y puedes generar ingresos súper rápido con un perfil de vendedor en Fiverr. Como ves, no es tan complicado poder generar ingresos rápidamente. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Este ha sido un video muy, muy cortito porque es muy sencillo de aplicar y rápidamente puedes generar ingresos coloreando fotos de blanco y negro a color. Muy rápido y muy fácil. Se despide de este Romerito, espero que te haya gustado el video, que te haya sido útil, que puedas generar ingresos rápidamente, ponlo en marcha, ponlo en práctica hoy mismo y verás que dentro de poco tiempo vas a poder tener un ingreso recurrente simplemente coloreando fotos. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace tanto a Fiverr